Esta voz antes de fabricar la merda que le gusta a tus oídos. Un y su música sé que se despierte tus sentido sentidos. Esos hip hop real como el trap y sus artistas aburridos. Te apuesto que mil letras más engañoso que el audio que entre los gemidos. No, no, no. No puedo temporar el un ahora que estás de regreso. Llego renovando en 2018 como si fuera el pinche payaso eso. Así que toda la bola de rapes van a tener que chuparme todo el pescuezo. Y si hay un valiente que quiera enfrentarme, entonces que Sarmi se que con queso. En mi vida nunca le he tenido miedo a ningún puto Pues me la vi borrellar sin compañía de mi dama, la vida me disfruto Entonces sus canciones han intentado tirarme algunos par de brutos Y no contestarles no significa perderse la llama, ser astuto Tranquila y el capete pondrán en la mira con rima prohibida. Salida de Wina verá lo que se avecina. Porque hacía falta quien expresara lo que la raza buscaba. Estamos conscientes que nos critican, pero con tinta y libreta venimos fuertes. Somos ojetes con quien se lo merece. No nos metemos con nadie, pero con gusto nos defendemos sin rodeo, somos sinceros. Escribimos lo que queremos, nuestras palabras son balas Y retumban a donde vayas, no quiero fallas como los vallas Del San Andrés, compa CJ, ya me desvelé otra vez Soñando ser un DJ, pero yo sé que lo haré Sangre caliente, mente muy fría, tirando rimas siempre pa' arriba En mi morrita, siempre pensando, ando caminando Por las calles, desolado, en eso que vienen Dos que tres morros, saco mi labia, corren los cotos. Porque sé bien que las palabras son peores que cualquier arma Y no porque exploten, sino porque duelen hasta el alma Si no me crees imagina a tu dama mandándote a la chingada, chingada. se buen güey, de nada por el consejo Sé que no eres pendejo y sabes a qué me refiero Mételo un poco de seso, ya no te metas eso Porque si no vendrá por ti el pinche payaso eso que con este gobierno lo que la gente quiere es olvidarse de sus pedos sin importarles el precio de su mugrero nunca me callo por eso me quejo si no respetas no te respeto si no respetas no te respeto oh yeah el under one y el gap presente va dos número 107 la representando ese